El bucle for, el bucle for va recorriendo una serie de valores, los cuales están dentro de la variable in, ahí está, se hace referencia con la orden in y la orden i correspondería a la lista que creamos previamente, este bucle for se va recorriendo para cada uno de sus valores, ejecutando el código que está en su parte eh, identada o con la cual está tabulada en su orden de ejecución. Podemos observar que este orden for termina con dos puntos, lo cual al comienzo es posible que... O, que sea fruto de error, el no disponer los dos puntos al, a la invocación de las órdenes for, while u otros entornos que se puedan haber creado. También, con el bucle for, podríamos ir recorriendo una serie de, de listas, las cuales podrían tener unos nombres, por ejemplo, de ciudades, los cuales se pueden ver en, en esta lista, o también podríamos dar otros, otras listas distintas, como por ejemplo, los cuales tuviesen unos valores de las comunidades autónomas, como por ejemplo, eh, la comunidad de Madrid o la comunidad de Castilla y León. Esto nos permite la ejecución de, de bucles de una manera que también puede ser invocada de una manera, de una manera más, más útil o más práctica para algunos usos, de tal forma que es posible mediante la orden zip desagrupar cada una de estas listas e ir invocando cada uno de sus valores, de tal forma que podamos eh, obtener cada uno de los resultados y poder crear así un bucle de tal forma que se van obteniendo cada uno de los resultados alternos a cada uno de los valores. También podríamos haber invocado, igual que previamente, la, la orden con la invocación a un vector o lista previamente creado. Igualmente, suele ser típico también la invocación de la orden run, la cual permite crear un, la ejecución del código a lo largo de una serie de valores. Todos estos valores son posibles. Igualmente, existe otra orden de, para invocación del bucle FOR similar a la ZIP, la cual, Puede ser, de una, puede ser útil también en ocasiones, como por ejemplo la orden enumerate, la cual nos genera una serie de números al igual que la orden range. Esto sería equivalente a la orden range len de b, de tal forma que, que estos, estos tipos de, de programaciones pueden ser utilizadas y pueden tener múltiples resultados similares, distintos de programación distintos. Posteriormente, es posible eh, utilizar o intentar emplear distintos tipos de programación, de tal forma que posteriormente sean comparados a través del profiler, lo cual nos ayuda a discernir qué tipo de programación es mejor o más rápida. Igualmente, también es posible la visualización o eh, análisis de cuál es la memoria utilizada, de tal forma que esto nos permita comparar distintos tipos de programaciones. Estos bucles while y for son los más utilizados o son los, los disponibles y con un tipo de estos bastaría. Sin embargo, la posibilidad de utilizar los bucles for es posiblemente la opción más típica, ya que las órdenes en tipo while o stack es posible que destruyan parte de la información. Sin embargo, si esta información no va a ser utilizada posteriormente, es posible la utilización de, del bucle while, ya que esto permite la utilización de pilar ya que es posible la modificación de estas pilas o valores por otros programas, de tal forma que se vaya observando si, las, si la condición se cumple o no se cumple de una manera iterativa, de tal forma que estos bucles while pueden llegar a ser infinitos o pueden ser mantenidos en el tiempo. Sin embargo, el bucle for generalmente tiene una duración que se conoce de manera predeterminada, de tal forma que el bucle for no es infinito, sino que únicamente va recorriendo una serie de valores los cuales se, se llaman con el nombre in.